El dúo de la historia, Wisin y Yandel, anuncian su segunda separación. Otra vez, oh. de nuevo. Wisin y Yandel, el dúo urbano latino, cerrará su carrera como grupo después de casi 25 años con una gran gira y un nuevo álbum llamado La Última Misión, cuyo primer sencillo recordar, se estrena este jueves. Este disco que esperan publicar en la primavera de 2022, era necesario para cerrar este ciclo de manera correcta. Según aseguró Juan Luis Morera, nombre de Pila de Wisin, sobre el fin del dúo, pero no de sus carreras en solitario. Bueno, esta sería la segunda separación del llamado dúo de la historia del reggaetón, que en 2014 decidió apostar por sus carreras independientes, pero que se reencontró en 2019 para lanzar el disco Los Campeones del Pueblo de Big Leagues. Eh, cita, dice Wisin, yo siempre voy a estar envuelto en la música, retirarnos en la música nunca va a pasar. Yo lo que hago es lo que amo, no, que no es trabajo, sino algo que disfruto. Durante su carrera en conjunto, el dúo recibió numerosas certificaciones multiplatino en Estados Unidos y América Latina, así como un Grammy, dos Latin Grammys y 11 premios Billboard Latino, entre otros galardones. Asimismo tienen el récord por, por mayor número uno en la lista de Billboard Latin Rhythm and Airplay con más de 14, con 14 canciones, seguido con Dari Yankee, quien tiene 13, así como el récord por mayor número uno por grupo en el listado del Billboard Latin Songs con seis canciones. Sus giras mundiales lograron llenos totales en, las, en los auditorios y estadios más importantes de cada ciudad en la que se presentaron, incluyendo el Staples Center de Los Ángeles, el American Airlines Arena de Miami y el Madison Square Garden de Nueva York. Señores, ahí. No, la, la gente está equivocada. En cuanto ellos dicen separación, es porque ya ni, a nivel de dúo no van a hacer más actividades. O sea, van a suspender eso ahí. Pero ellos siguen haciendo canciones individualmente que han tenido mucho éxito. Sí. El único dúo que cuando se separó y sigue teniendo éxito. Sí. Eso es verdad. Ellos, ellos cada uno pagan su canción porque eh, tanto Yandel rapea bien y entona. Y Wisin también entona muy bien uh -huh. y rapea muy bien. <risa> ¿Eh? ¿Pero tú eres? No, no, no. no, no. Ay, Wisin, ay, ay. Wisin entona bien. Men, no, no, ya que no, que el otro que le pone una melodía, que ya tú sabes, pero ellos han tenido verdad, que... Que verdad, el otro. Allí. Ah, el otro si sí le pone mal, auto no, no, que, más autotún. Pero más ya eh, Escucha eso, TBT. No, pero es, en vivo, no, es mira. en toda más, Escucha, mira, si tú escuchas una sí. que está acoyando, el que se llama eh, Encantador y Cazadora. Y escuchas una de Wisin que es la de yo no necesito vacaciones. De pues, sí. ¿Sí? Yo no necesito la de vacaciones. Y dolores, dolores de cabeza. Yo no necesito vacaciones. Ni dolores de cabeza. cabeza? Eh? ¿Eh? ¿Eh? Da vergüenza que Villalona está más desapendejado que el que va ahí. <rumas> ¿Eh? <risa> Entonces, Villalona ya está. Apareció en el play, ¿tú no supo. No, eh, eh, eh, eh, el, eh, eh. El estuvimos el martes, el, no el martes, no el jueves, que fue la noche Telenor allá, entonces... ¿Qué? Sí. <risa> ah, ok. Noche Telenor, por eso usted entra gratis. Sí, usted entra gratis siempre. Todo no, pues, tengo mi acreditación. No, no sé, carajo, eso radio. no hay. Claro. Pero pero no, mira, ¿por qué hay, fue? ¿porque usted no tiene que ir? ¿Por qué usted no va a los juegos de las águilas aquí? ¿Eh? ¿Por qué usted no va a más o menos? Y también porque usted fue y no era con las águilas que estaba jugando. A mí me olvidó humillarlo delante de la gente. <risa> ¿Eh? Se me olvidó, mira para que usted vea, yo estaba bendito de Dios ese día. <risa> que yo no hice que lo sacaran para afuera. <risa> no, pero ya yo <risa> lo he explicado Señores, aquí. Vos, vos o sea, yo no, yo no estoy en, en, en viendo ella. los juegos de, del, beis, del béisbol. Yo no lo estoy viendo, solamente me entero por redes sociales. Señores, y eso. Entonces, con ¿no el cuadro, vamos el cuadro.